Hola amigos, bienvenidos a esto que es canal Taller de Corte y Corrección Hoy no les voy a explicar cómo se escribe ni les voy a mostrar ningún truco de escritura Les quiero mostrar una función del Word que no es eh, tan conocida o no tan usada Y que puede hacerles muy útil, sobre todo si escriben novela y novela larga Es importante que primero que nada, antes de empezar a escribir, diagramen bien una cosa Primero, van a poner el título de la novela con un tipo de letra que figura acá en inicio, acá están todos los tipos de letra, según el word que tenga esto le va a aparecer así o de otra forma, pero es eh, estilos, busquen estilos y los van a encontrar en algún lado del word, ese es el word 365, pero en cualquier word nuevo va a estar, es importante que, que elijan eh, para el título de la novela título 1 por ejemplo y lo editan como quieren acá, pueden poner Times New Roman, pueden poner otro tipo de letra, pero en general se es usa Times New Roman y, una letra, y un tamaño grande para el título de la novela. Yo elegí 36. Después, en el caso de mi novela que estoy corrigiendo que es esta, momentáneamente se llama así, cada tanto hay esto que aparece acá, que es un separador. Yo le puse separador, que es un separador entre capítulos. Que eso va en, puede estar en, en itálica, por ejemplo, pero yo elegí otro tipo de letra, Bookman, All Style, porque es como si fuera una cita de un libro que aparece en la novela Y en tamaño 10, porque es un poquito más chiquito que la letra normal Después, en los títulos de los capítulos Acá tenemos capítulo 1, no tiene nombre, los capítulos tienen número Está en Time New Roman, pero 24, un poco más chico que el título de la novela Y adentro de cada capítulo tengo un subtítulo Que en este caso son es el nombre de las ciudades en donde ocurren los hechos Tengo Nueva York, Washington y así y eso está en Time Roman, pero 16. Es importante que en esta parte elijan título 2, por ejemplo, para los capítulos. Y el subtítulo, título 3. Si ustedes tienen más subtítulos, porque están haciendo, no sé, una tesis y tienen subtítulos, subtítulos, subtítulos y así, un árbol, digamos, pueden tener más títulos. O sea, pueden ir agregando un montón más y, y tienen que acordarse bien cuál es cada uno. Porque eso es, eso es lo importante. Y después está el texto básico que es Time New Roman 12 como solemos usar. Ahora, cuando una novela es larguísima, como en este caso, que tenemos todas estas páginas, 275 páginas, a veces es difícil explorar y recordarse dónde está cada cosa, en qué capítulo estoy. Pero al dividirlo así, uno va acá donde dice vista, depende obviamente del lugar que tengan. Y le agrega acá de tilde donde dice panel de navegación. Entonces le aparece acá al costado un panel con los nombres de los capítulos y de los subcapítulos, todo ordenado en un árbol. Entonces yo tengo el título de la novela y voy al capítulo 1 directamente. Voy al capítulo 1. O quiero buscar algo que estaba en el capítulo 8. Voy acá abajo y toco capítulo 8. Me acuerdo que hay algo en el capítulo 11, pero el capítulo 11... Es larguísimo. Tengo Washington, Nueva York, Boston... Ah, era lo que ocurría acá en Claxburg, Listo. Voy a Claxburg Y leo lo que tengo ahí y puedo modificar o leer algo y acordarme... Ah, era eso lo que pasaba. Y volver rápidamente al lugar donde estaba, que en este caso era acá. Capítulo 1. Esto es muy útil para no hacerse lío cuando están escribiendo una novela larguísima. A mí esto me ordenó un montón, porque en una novela tan larga se hace lío después al principio no porque son poquitos personajes pocos lugares pero en cierto momento se complica y otra cosa que tiene de bueno esto es que también acá te puede quedar esto también la es que tengo que bajar bajar bajar bajar bajar subir subir bajar en cambio como yo puedo acá tocar en ese capítulo 11 el triangulito del costado y saco todos los subcapítulos no los tengo que ver y puedo ver los capítulos solo el nombre de los capítulos en este caso tiene el número nada más pero si vos tenés nombres eh, te sirve. Y si quiero lo despliego otra vez. También es muy útil si están escribiendo un libro de cuentos y ya quieren ordenarlo como van a ir. Pues este es el cuento 1, pero mejor lo voy a poner en el, en el después del 5. Lo agarrás haciendo como está y lo moves abajo del 5. Y ya está. También puedes tener que el capítulo 1 y el capítulo 2 pasan en el mismo momento. Pero uno pasa en Nueva York y el otro en Buenos Aires. Entonces agarras no, mejor voy a contar Primero lo que pasa en Buenos Aires Y sí, lo pones arriba, ¡Tic! se ordena solo Lo mismo pueden hacer acá O sea, acá aparece una flechita Al lado del capítulo, si yo quiero Lo escondo Y los voy a vivir solo los títulos Y voy al capítulo que quiero desde La misma página, sin ir al costado Usted puede hacer lo mismo, obviamente Con los subtítulos cierro Nueva York, me quedo Washington Yo sé que por ahí a veces es medio incordio Ponerse a hacer estas cosas antes de empezar a escribir que quiere soltar lo que tiene adentro y ponerlo Pero... Por ahí lo puedes hacer no al principio de todo Sino escribirlo al es principio de la novela Cuando tenés todo ahí, que querés largar todo Y puertas claro como loco Pero una vez que tenés dos o tres capítulos Puedes hacer esto Y ordenar todo de ahí en adelante pues ya, sabás, ya vas a saber si tenés, vas a tener subtítulos, subtítulos, subtítulos, vas a tener nada más que capítulos, o por ahí nada, pero en cierto punto te conviene ordenar todo. Porque también puede tener un estilo en que vos escribís todo sobre un personaje, después escribís todo sobre otro personaje, y después ordenás ese texto como más te convenga. Así que las variantes son muchas, pero siempre es mejor ser ordenado. Porque llegado a cierto punto, eh, se te complica... Saber qué hiciste, si hablaste de esto, si no hablaste de aquello. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse, den like y comenten. Si tienen alguna duda, se la podemos responder en los comentarios o con algún otro video. Gracias.